YouTube es el principal sitio web que utilizan los usuarios para ver y compartir vídeos en Internet. Fue creado en el año 2005 y debido a la gran popularidad que alcanzó en 2006, la empresa Google se hizo con su propiedad. A continuación, te explicaremos cómo se configuran las principales opciones de privacidad y seguridad en YouTube. Una vez que hayas accedido al servicio, dirígete a la parte superior derecha de la ventana y pulsa con el ratón sobre la imagen de tu usuario. A continuación, haz clic en el icono con forma de engranaje. En el nuevo menú que te aparecerá en la pantalla, podrás configurar todas las opciones que YouTube pone a tu disposición. La opción Visión general muestra información sobre los datos facilitados durante el proceso de registro en YouTube. Si seleccionas Opciones avanzadas y a continuación Sitios autorizados en tu cuenta de Google, accedes a todas las aplicaciones y sitios web que tienen acceso a tu información. Haciendo clic sobre cada una, podrás saber exactamente qué permisos has concedido a cada una. Puedes revocar el acceso a toda aquella que no te interese o ya no utilices, simplemente haciendo clic sobre el botón Quitar. Desde este mismo menú Visión general, si vas a publicar tus propios vídeos en YouTube, puedes acceder a las opciones de configuración de privacidad para elegir con quién quieres compartirlos. Haz clic en Ver funciones adicionales. En la nueva ventana verás un amplio abanico de posibilidades de configuración relacionadas con tu canal de YouTube. Para configurar las opciones de privacidad de los vídeos que subas, dirígete a la opción Valores predeterminados. Una vez dentro podrás indicar si quieres que los vídeos sean públicos, privados u ocultos, es decir, que cualquiera pueda verlos, solo los veas tú o únicamente las personas que tú desees respectivamente. Tendrás que analizar qué tipo de vídeos quieres subir y valorar si pueden afectar a tu reputación online para finalmente decidir con quién quieres compartirlos. A través de la opción del menú principal Cuentas vinculadas, como el propio nombre indica, YouTube permite vincular la cuenta de usuario con la de Twitter. Si activas esta opción, permites que Google pueda Leer los tweets de tu cronología Ver a quién sigues y seguir a nuevas personas Actualizar tu perfil y publicar tweets por ti Si no lo necesitas, es aconsejable desactivar esta opción para mantener tu cuenta de Twitter lo más privada posible. No obstante, si decides habilitarla, te recomendamos desmarcar las tres opciones siguientes para que tu actividad en YouTube no se publique en el perfil de Twitter. Cuando suba un vídeo, cuando añada un vídeo a la lista de reproducción pública, cuando me guste un vídeo o guarde una lista de reproducción. Desde la opción Privacidad, configurarás qué información quieres mostrar públicamente, referente a tus vídeos favoritos, listas de reproducción y suscripciones. Es recomendable activar las opciones Mantener todos los vídeos que me gustan y mis listas de reproducción guardadas como privados y Mantener todas mis suscripciones en privado desde la sección Me gusta y suscripciones para limitar al máximo la información que proporcionas a los demás sobre tus gustos e intereses. En el menú Privacidad también encontrarás la configuración de los Anuncios basados en mis intereses. Para inhabilitar los anuncios que Google muestra basados en intereses, dirígete a la Configuración de anuncios de Google. Una vez ahí, cambia a No la siguiente opción, Anuncios de la red de búsqueda de Google basados en tus intereses. De manera adicional, YouTube te permite ocultar vídeos que puedan incluir contenido poco apropiado, bien sea porque lo hayan marcado los usuarios o por otros motivos. La opción que se conoce como modo restringido se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Si decides utilizarla, ten en cuenta que solo se aplicará en el navegador desde donde la actives. Como YouTube es un servicio de Google, puedes acceder a todas las configuraciones mencionadas en este vídeo, Mi Cuenta, donde además podrás ver la información general, como por ejemplo las búsquedas que has realizado, tus ubicaciones o la lista de dispositivos que has utilizado. Si quieres obtener más información sobre las políticas de YouTube y herramientas para mantener tu seguridad, dirígete al Centro de Políticas y Seguridad del propio servicio. Para finalizar, no te olvides de aplicar las siguientes recomendaciones que te ayudarán a proteger tu privacidad y seguridad cuando hagas uso de YouTube. Configura las opciones de privacidad para proteger adecuadamente tu cuenta. Piensa antes de compartir información. Una vez se ha subido algún contenido a YouTube, puedes perder el control total sobre el mismo. Asegúrate que el entorno donde has grabado un vídeo que vayas a compartir no proporciona más información de la necesaria como, por ejemplo, cuál es tu nivel adquisitivo o geolocalización, para evitar que esa información pueda ser usada en tu contra. Si compartes información sobre otras personas, pregúntales antes de hacerlo para saber si están conformes.